Muy buenas, pues hoy un vídeo un poco diferente. ¿Cómo calcular el precio medio de nuestras acciones? ¿De nuestros bitcoins? ¿De nuestros ethereum? ¿De nuestros carzanos, De lo que tengas, da igual, no importa. Hay mucha gente que se lía. Se lía a la hora de hacer, de calcular esas medias. Y vamos a hacer una forma muy, muy, muy fácil y muy sencilla de realizar este cálculo. Yo sé que hay monstruitos de las matemáticas que estáis ahí. Dices, bueno, si eso yo ya lo sabía. Vale, yo sé que lo sabes, pero... Lo haces? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no sabes exactamente qué media tienes comprada de Bitcoin o qué media tienes comprada de Cardano? ¿A qué no lo sabes? Sé que un porcentaje muy pequeñito de vosotros lleváis el diario de trading con esas medias calculadas. Un porcentaje muy pequeñito. Me lo ha hecho el ratoncito Pérez, que vino a visitarme hace muchos años. <ríe> en fin, bueno, vamos a ver cómo se hace es una, una cosa, una operación muy muy sencillita pero bueno, hay gente pues, que se lía con ello y vamos a ver qué se hace y qué no se hace venga, comenzamos campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita, como dice mi niña que si no, se va a enfadar <ríe> que va, hombre, la pobre no se enfada ya, ya, ya, está, ya está lista de, de, de, de todo bien eh, importante eh, la forma de llevar correctamente también nuestra cabeza, nuestra economía, dónde estamos, qué hacemos y qué no hacemos, en qué punto de mercado podemos estar, si mañana podemos vender y en cuántas pérdidas o beneficios vamos a vender, evidentemente, es tener claro cuál es el precio medio de nuestros Bitcoin. Eh, lo normal, lo lógico, seas de libreta o seas de un Excel, es abrirte, pues eso, tu libreta o tu Excel y, oye, ir apuntando ahí de vez en cuando y volver a calcular, recalcula y ten claro en qué precio puedes salirte del mercado y con cuánto beneficio y con cuánta pérdida creo que esto es algo súper básico, entonces, vamos a hacer un cálculo, muy muy, muy sencillito, eh, de cómo varias compras de Bitcoin ¿vale? eh, nos puede llevar a pues, ese punto, a decir, venga, vamos a, a hacer ese cálculo ¿vale? lo, que, lo que nos interesa bueno, primero recopilamos los precios y las cantidades, ¿vale? Pues yo he comprado, por ejemplo, en este caso, 0,0143 bitcoins, son cifras que he puesto al azar, ¿vale? A 43.000, lo compramos muy arriba, eh, con un coste de 600 y pico dólares. ¿El coste cómo lo hallo? Pues muy fácil. Esto, lo multiplicas por esto y te sale esto. Tan sencillo como eso. Ya está. No hay más. Bien volvemos a lo siguiente hemos comprado 0.08 a 31.000, porque bajó y dijimos, bueno, vamos a intentar promediar, hemos comprado un poquito menos, y también nos ha salido muchísimo más barato, volvimos a comprar una tercera vez, a ya un poquito más de Bitcoin, porque ya bajó casi casi, tocó los 20.000 y bueno, no compramos en 20.000 pero bueno, se acercó, y pues compramos un pellizquito más, porque pensamos que era un punto ya guay bueno, ¿qué pasó? Que perdió los 20.000 y no en el mínimo que hizo en 17 y pico, pero bueno, compramos en 18 y pico y otro pellizquito. Y finalmente, pues decidimos volver a comprar en 17 kini, porque claro, como estaba ahí tonteando, tonteando, tonteando y parecía que se nos iba para arriba, el FOMO nos pudo. Y compramos en $17,000, pero no fue eso todo porque aunque bajó a $15,000 y pico, no fuimos capaces de comprar en $15,000 y pico y compramos en $16,600. Bueno, en fin, la cuestión es que hicimos seis compras distintas, ¿vale? Con diferentes precios y evidentemente diferentes costes. Eh, podéis coger la calculadora de toda la vida e invito a que lo hagáis, ¿vale? Y que multipliquéis ese 0.143, por ejemplo, de la primera compra, la multiplicáis por los 43.215 dólares y os va a dar la cantidad de los 617,97 dólares, ¿vale? Es el coste real de la operación. Bien, entonces, ¿ahora yo qué tengo que hacer? Pues bueno, primero sumar qué cantidad de Bitcoin, si fueran acciones, lo que tendría que hacer es poner en cantidad la cantidad de acciones. ¿Vale? la cantidad de acciones que yo haya comprado en este caso la cantidad de acciones son la cantidad de bitcoins vale y hemos hecho seis compras por un total de 0,511 bitcoins vale 0,511 medio bitcoin, madre mía, medio bitcoin y hemos pagado un total de 10.042,66 eh, 10 dólares vale por ese poquito más de medio bitcoin bueno, pues ahora, ¿qué me interesa saber? cuánto he, ¿cuánto he pagado? Realmente, ¿por cuánto he salido? Pues muy fácil, yo cojo y divido, y divido, después de haber sumado todos estos costes, que son los 10.000, y divido los 10.000 pavetes, ¿vale? Entre ese Bitcoin. ¿Y cuánto me da? ¡Tachan! 19.652,95. Y ese es el precio medio, esos 19.652,95, el precio medio al que yo he comprado. Vale, me he encontrado con gente que comete el error de decir, bueno, si he comprado a 43, a 31, a 22, a 18, a ta, ta, ta, ta, ta, yo sumo todo esto y lo divido entre 6 y me da un precio aproximado. No. Si hacéis eso, veréis que salen 25.000 y pico pavos. ¿Vale? 25.000 y pico pavos de media. Y sin embargo aquí tenemos que la media son 19.652. ¿Vale? Entonces no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Ni siquiera se acerca, o sea, porque decirme que hemos comprado 6.000 dólares por encima de media, pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, decir, ostras, me puedo salir en 20.000, incluso con algún beneficio, que eh, me salgo en 26.000. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con estos costes que tenemos aquí? En realidad, a estos 617, va, vaya, que le he dado aquí malamente. Vuelvo a cargarla, que la tengo por aquí, aquí. Venga. Eh, ¿Dónde estamos? Aquí. A 617, con 617,97. ¿Qué tengo que hacer? En realidad, sumarle los costes que haya tenido. Los gastos de eh, la compra y de la venta, en el caso de que vaya a vender, ¿vale? o en el caso de que ya haya vendido, pero por lo menos, de momento, los gastos de haber trasladado la, el fiat a Bitcoin ¿vale? importante, o sea, de, a, al exchange, perdón eh, los gastos de la compra de ese Bitcoin es decir, unos gastos, dos dólares, un dólar o lo que sea, ¿vale? y sumarlos en cada una de las cantidades eh, puedes no sumarlos y ya está y más o menos el resto de los gastos, para más o menos te haces una idea pero, bueno, eh, que sepáis que, que esto se hace así espero que el vídeo sea de utilidad y si es de utilidad compartirlo, dárselo a conocer a la gente y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao